Nosotros como presidente del Colegio Médico Filial Duarte hemos estado notando desde hace varias ya semanas el incremento de los casos de esta enfermedad coronavirus, del COVID-19 y planteamos la necesidad de que debía irse trabajando de nuevo eh, asfixiando las medidas, puesto que las personas ya están muy, muy libres al quitar lo que son las, las medidas de, emitida por el por el gobierno. Eh, estamos de la mano con el presidente de, la, de nuestro colegio médico, el doctor Waldo Ariel Suero, en que sí debemos tomar nuevamente todas las medidas eh, que se tenían anteriormente. El, la, lo que es el toque de queda, todas las medidas que, que existían. Y arreciar con la población en el sentido del distanciamiento físico, del uso de mascarilla, de la higienización frecuente eh, de, en los lugares públicos, sobre todo, que es donde estamos viendo mayor cantidad de personas aglutinadas, trabajar en eso, porque eh, esta, esta pandemia eh, va a seguir. Y esa es la única forma que tenemos de controlarla. Se habla, doctor, que esas medidas podrían ser enfocadas en algunas ciudades y provincias. ¿La provincia de Guarte debe debe estar incluida dentro de eso? No, no, es que debería estar incluido el país entero, porque es que se está dando en general. Lo que pasa es que en algunos puntos está mayor. Y claro, ahí hay que hacer más, más énfasis, pero hay que tomar medidas en el país completo para disminuir la posibilidad de un contacto entre una región y otra.